Mi nombre es Elfego Riveros, eh, soy actualmente presidente de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares y tengo aquí cerca de 28 años en este colectivo que relaciona la radio, la prensa y el video desde una perspectiva eh, comunitaria y de bien eh, social.